esperate todo este tiempo para esto <risa> es april los tontos tonto eres tonto porque está en el español esto en el español no en inglés <risa> que tonto no inocente y eres un tonto, <risa> <¿Qué> tonto? <risa> Aprende a los pendejo y eres el tonto un pendejo y no eres este pendejo <risa> vamos a bailar Qué tonto has caído! ¡Ja ¡Ah, ja! estoy de morir! ¡Te acuanaaaaaaal! ¡Te ja ja! un chiste! ¡Cállate! Soy el payacho! cállate! Qué tonto! ¡Ja Qué chito, chito, ¡Da un payacho! ¡Por payacho! Un tonto, ¡Por qué Ampli, tonto! ¡Ja, <risa> me pica el culo, hombre! ¡Y es ¡Ya, ¡Eh, te voy un chiste! ¡Cállate! <risa> ¡Qué tonto ha caído!